Bien, continuamos eh, con el siguiente candidato. Tenemos ahora con nosotros a Carmelo Ordóñez. Bienvenido, Carmelo. Gracias. Hola, buenos días a todo el mundo. Eh, empiezo contando por qué empecé y sigo trabajando en la, con la Red Ciudadana Partido X y por qué os animo a apoyarla y a, y a participar en ella, que en definitiva es lo, lo único importante de lo que ahora estoy, estoy intentando hacer aquí. Eh, porque no es una cuestión de cambiar las caras, sino por otras, unas caras por otras, sino de, de cambiar las formas de hacer las cosas. Bueno, eh, he tenido oportunidad de conocer por formación o, o por trabajo o por mi actividad después del 15 de mayo de 2011 que existen una diversidad enorme y muy rica de, de grupos y colectivos organizados dentro de la sociedad civil y de formas productivas dentro de lo que se denomina, se denomina economía social. También... Eh, que existen muchas experiencias y métodos para la participación ciudadana muy desarrollados y relativamente muy, muy utilizados desde, desde hace muchos años. Los presupuestos participativos, la investigación acción participativa, las metodologías asamblearias, las herramientas colaborativas 2.0, por supuesto, las comunidades de aprendizaje en el ámbito educativo, bueno, y un sinfín, un sinfín de ellas más, ¿no? Eh, pero también he comprobado, tras mis años de trabajo en la administración pública, que toda esa potencia metodológica, de experiencia acumulada, de capacidad organizativa de esos colectivos, de las asociaciones, sin ánimo de lucro, se veía constantemente ninguneada, entorpecida o instrumentalizada. Y en los casos peores era secuestrada o reapropiada para posteriormente anularla por, por esas dinámicas que actualmente existen entre las administraciones públicas y los aparatos de los partidos políticos que se encuentren en ese momento en, en gobernando. o sea Es decir, las la estructuras de los partidos utilizan las administraciones públicas para sus propios fines y para conseguir una preponderancia absoluta sobre la sociedad civil organizada. Bueno, pero ¿cómo son las estructuras y la naturaleza organizativa de esos antiguos partidos del siglo XX? Como decía en la pregunta anterior que le han hecho a, a Juan, ¿no? Eh, a veces decimos que, so, que, que la red ciudadana es, es apartidista, ¿no? y claro, eso, eso parece que choca bastante, ¿no? que es un osimorón. ¿no? Pero bueno, los sociólogos conocemos, y muchos de vosotros lo mismo también, y también las personas que investigan la, cómo funcionan las organizaciones, que existen ciertas dinámicas desde hace décadas como la llamada ley de hierro de la oligarquía en los partidos políticos y sindicatos, de Robert Michels. O no sé si también conocéis el principio de, la, de incompetencia de Peter o el principio de, de Dilbert. Aprovecho y, y os cuento algunas cosas. Estos dos últimos, estos dos últimos principios afirman que en las organizaciones jerárquicas. se dan muchos casos en los que un integrante va ascendiendo. Eh, va ascendiendo precisamente por, por en su, en su, en las escalas dentro de la organización. hasta aquella posición, precisamente la cual ya es incompetente. Porque ya no puede subir más. Por lo tanto, en la, en la que te queda es en, en la que eres incompetente. O incluso ya en casos extremos. Eh, en los que ciertas personas son promocionadas a cargos directivos altos, para que dejen de provocar ineficiencias o desastres en los niveles más bajos en los cuales realmente se trabaja. Sí se trabaja para los objetivos comunes. Bueno, Michelle, Robert Mitchell decía, It is organization which gives birth to the dominion of the elected over the electors, of the mandatories over the mandates, of the delegates over the delegators. Who says organization, says oligarchy. Traduzco un momento. Eh, eh, es la organización la que da lugar al dominio de los elegidos sobre los electores. Sobre los mandatarios, sobre los que somos unos mandados. De los delegados, sobre los que delegamos en ellos. Quien dice organización, dice oligarquía. Eh, bueno. Y después de descubrir esto, Robert Michels, en vez de perseguir alguna revolución democrática o al menos caer en la famosa melancolía activista, no, se le ocurre pasarse del Partido Socialdemócrata Alemán al Partido Nacional Italiano de Mussolini. No sé si esto puede dar algunas pistas de, de, de cosas en, en, el, en el presente. Bueno, en, la formula, en una fórmula sencilla y sin sumar otros fenómenos muy conocidos como el nepotismo, el arribismo, las puñaladas por, por, por las espaldas y demás, ¿no? ...que sabemos que existen... ...dentro de los partidos políticos tradicionales... ...la fórmula es... ...si sumamos la ley de hierro de la oligarquía... ...al principio de incompetencia de Peter... ...y al de Dilbert... ...da, da como resultado que los gobernantes... ...actuales, aupados por los partidos políticos... ...además de convertirse en oligarcas... ...suelen ser, en cuanto a la consecución... ...de los bienes comunes, del bien común... ...unos absolutos incompetentes. Bueno, vuelvo, vuelvo a por qué estoy en la red ciudadana... ...bueno, pues ante todo este panorama... ...que os he contado... Eh, ...encontré que... La red ciudadana partido X, por un lado, su forma de organizarse, y de trabajar en red, es decir, ni jerárquico ni horizontal, sino federando competencias, las competencias que, que diferentes individuos o colectivos tienen por, por formación, por, por expertise, por, por experiencia, y con muchas ganas, ¿no? Federando todo eso, eso por un lado. Y después el programa Democracia y Punto, que rompía radicalmente con todo todo esto que os he contado y que nos propone una verdadera democracia del siglo XXI, no la redición de esas pseudo del, del siglo XX. Y es que en este siglo, la lógica del trabajo en red, del networking, aparte de dominar en Internet, no solo domina en Internet, sino que nos enseña una nueva actitud ciudadana del día a día, de a pie, eh, y nos aporta un concepto de democracia eficaz, de democracia en red. Ese concepto, por, por su propia naturaleza, necesita la participación de la ciudadanía en la construcción y en el desarrollo de lo que, de lo que nos es común. Bueno, y ahora, ¿por qué, os cuento, eh, ¿por qué, en mi opinión, debemos ir a luchar esto, todo esto, a la, a la Unión Europea y en el Parlamento Europea, Europeo, más concretamente? Bueno, se suele hablar, yo comento algunas cosas, seguro que durante el día de hoy se, se comentan muchas, ¿no? Pero se suele hablar de un Parlamento Europeo ilegítimo, que es inservible, que, que y en contraposición a un Parlamento Nacional, Estatal, que sí es legítimo y útil. Eh, y sin embargo también se dice que ese Parlamento, que es útil y legítimo en, en España, en el Estado español, pues eh, está despojado por el Parlamento Europeo de soberanía y, y, y, de, y de democracia. Entonces, claro, eh, esa, ese razonamiento que se, que, de que se comenta mucho nos deja en, una, en, una, en un estado de, de inmovilidad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para qué el Parlamento Europeo? Pero es que estas cosas no son así, todo esto son, son, son concepciones erróneas. En la, en la Unión Europea, actual, la mayor parte de la, de la legislación que se aplica a los diferentes estados o ha sido aprobado, primero, en el marco de las instituciones comunitarias o está determinado por el acervo comunitario, incluso. Eh, competencias como la sanidad, la educación o la vivienda, que no son competencias comunitarias, están atravesadas por normativas que, que están convirtiendo, incluso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actualmente en un singular campo de batalla donde podemos donde podemos y debemos estar. También se habla de... Bueno, también los déficits los déficit que afectan al Parlamento Europeo, de que el Poder Ejecutivo, la Comisión o, o el Gobierno Ejecutivo, que, eh, que impone por decretos, leyes, eh, diferentes cuestiones, eh, esos déficits afectan tanto a un Parlamento como a otro. Por lo tanto, ¿por qué no vamos a ir al Parlamento Europeo si, si vamos a votar eh, a nuestro, a los representantes en, en el Parlamento Estatal? Eh, además... Eh, es el impacto, también se puede, se puede pensar, bueno, ¿por qué votar si, si España tiene nada más que 54, el Estado español tiene solamente 54 diputados y, y un partido sacará 5, 2, 1, 10, entre 766, no? Eh, pero es que el Parlamento Europeo tiene características especiales en comparación con, con el estatal. Y es que eh, una es su plurinacionalidad, que cada uno es de sus padres, de su madre, de su, de su Estado, no? Eh, también es su autonomía institucional, es bastante autónomo. De, de, de, los, de las otras instituciones fuertes de la, de la Unión Europea. Eh, eso hace que muchos de los eurodiputados a veces no votan, no votan en contra de lo que se supone que sus partidos, sus partidos, eh, grupos políticos en, en Europa votan, ¿no? Y, y así su, ha sucedido, eh, porque allí en principio no hay, en principio no hay disciplina de partido. Su relativa autonomía institucional le ha permitido también presionar por pintar cada vez más y desde el Tratado de Lisboa cada vez ha ido consiguiendo eh, como ya se ha dicho, eh, cada vez más ámbitos competenciales y en algunas tareas tienen más poder, como por ejemplo en la firma ratificación de, de tratados comerciales, tienen más poder que los propios parlamentos estatales. Bueno, no, no cabe duda de que hay un espacio electoral de ruptura que se va a ir abriendo en todas las instituciones, en las de aquí y en, la de, y en las de Europa y la ciudadanía tenemos que estar desde ya. Yo invito por último a que, a que nos hagamos seriamente estas dos preguntas yo me las hago y he intentado que suscitar estas dos preguntas ¿Pueden los partidos políticos seguir organizándose y comportándose como hace, como hace un año, o diez, o veinte, o cien incluso? ¿Podemos la ciudadanía seguir permitiéndonos no ganarle unas elecciones a la partitocracia en Europa? Ya que termino gracias. Muchas gracias, Carmelo. Vamos con algunas preguntas. Eh, vamos a fusionar dos preguntas, una que viene de Facebook, otra de la web dicen eh, cómo gana actualmente cómo se gana actualmente la vida sí. eh, su salario y eh, la otra pregunta dice los candidatos que resulten elegidos al Parlamento Europeo cederán de algún modo eh, una parte de sus salarios vale bueno la primera desde el 1 de enero estoy estoy desempleado trabajé durante seis años en la en la administración autonómica y la, lo que ingreso es pues, el, el subsidio, ¿no? la prestación por desempleo, vamos, desde el 1 de enero. Eh, la pregunta de, claro, con el, con el sueldo sí está, está en las condiciones de eurodiputados y eh, del, de la red partido X, eh, si llegan allí, pues el, eh, se, se ha estipulado un, un salario básico bastante, muy, bastante más bajo y… ...y el resto del, del, de los ingresos que, que recibirá ese, cada uno de esos eurodiputados... ...se dedicarán en las luchas que en luchas como anticorrupción... ...y, y otros asuntos que estamos aborda, abordando actualmente. Eso o, o, aconsejo que leáis pro, con, con prolijidad... ...estar está en, la, en las condiciones del eurodiputado del Partido X... ...de Ciudadanos Partido X. Bien, eh, vamos con otra pregunta... ¿Cómo podemos evitar la continua fuga de cerebros que está sufriendo España? Pues, como también podéis ver en el, en el programa eh, y la transposición que hemos hecho de la, del plan de emergencia y de, las, y de soluciones concretas a, a, a la hoja de ruta y, a, y al, al calendario, a la agenda europea, eh, abogamos y, y tenemos pensado un, un cambio de modelo productivo eh, basado en, en, en diferentes pilares, como como es el, la, la potenciación de la sociedad, de la, de la sociedad del conocimiento y de, y de la investigación y el desarrollo y la innovación, en la cual somos eh, eh, el Estado español es, es muy potente, eh, en la economía del vivir, en una, una, democracia, eh, una democracia económica, en, en, en una variedad de aspectos que, que haría que, el, si, si cambiamos el modelo productivo, ganamos una posición digna y, y, y, y, y logramos ser eh, ...más activos, productivos y redefinir nuestra especialización en el ámbito, en el ámbito europeo, eh, la, la, lo, la fuga de cerebro, la, lo, los españoles y españolas que, que se han ido al extranjero podrán decidir si quieren eh, volver y contribuir a ese, a ese modelo. Además, porque conseguiríamos que Europa haga un plan de reactivación, de activación económica, de inversión en, en, en nosotros y en, en nosotras en, en España para que eso pudiera ser posible y no haya ese, esa, esa sangría ¿no? de, de conocimiento y de expertise y de, en, de, nuestro, de nuestros jóvenes o no tan jóvenes. Bien, otra pregunta, en esta eh, va dirigida en concreto además a Carmelo. Mm, para Carmelo Ordóñez Sanabria, ¿conoces la felicidad interior bruta? ¿Crees que se podría <risas> implantar en la Unión Europea? <risas> sí, ese concepto es... Ese concepto es de, de Bután, si no me equivoco, del país de Bután, que, que es una monarquía, por cierto. Y, pero tienen ese, ese, ese concepto, ¿no? Eh, sí, claro. Eh, eh, hay, pero hay otros, otros conceptos más, como en Canadá, que se utiliza mucho el, el concepto de, de, del vivir bien. O sea, un índice, un indicador, la, la, la Organización Nacional de, de Naciones Unidas. Eh, ...de Naciones Unidas Tiene, ha, hecho, ha sacado un índice hace poco, hace en septiembre del año pasado... ...sobre un estudio sobre la felicidad mundial, haciendo una comparativa por países... ...nosotros recogemos en el plan de emergencia y en la transposición a, al programa en Europa... Eh, ...ese tipo de cuestiones, ¿no? El derecho a, a, a tener un, una vida digna... ...que podamos emprender nuestra vida como, como queramos, para desarrollar nuestra, nuestras capacidades... Eh, y, ...y llevar una vida más, más, más feliz, claro, más digna y, y más feliz. Bien, vamos con una pregunta más. ¿Qué opinas de la ley electoral actual? ¿Qué cambiarías? Eh, bueno, el, la, la, la forma de trabajar de la red ciudadana a partir de X... Es por, es por por pasos, por, por, por secuencias, por proceso intentamos conseguir, eh, se intenta conseguir un, y se consigue, un pacto transversal de, de mínimos ciudadanos y eh, ciertas cuestiones eh, que pueden ser más polarizantes o más o que necesitan un posterior estudio y más, y más riguroso, pues pues no no se no se, no se ha llegado a acordar eh, a incluirlas, incluirlas en el, en el, plan, en el plan democracia y punto, en nuestro programa democracia y punto y en ...y en las emergencias concretas... ...además estamos en un, en un momento de, de emergencia... ...entonces hay, hay ciertos asuntos que, que, que, que... se ha considerado la ciudadanía... ...mediante nuestro método... ...de participación secuenciada... ...y de abordar un método... Un, un, una, cuestión, ...una cuestión tras otra... ...pues no... No se, ha, ...no se recoge con... ...de momento. Bien, vamos con una última pregunta quizá... Eh... ¿Hay contactos a nivel europeo con partidos similares para presentarse conjuntamente? Eh, nosotros, como he explicado, antes no vamos para el paso. Queremos conseguir el objetivo de, de, de presentarnos, de, de, de que la red ciudadana y la ciudadanía, la voz de la ciudadanía, esté allí en Europa y no nos planteamos cuestiones, nos planteamos con lo que tenemos, ¿no? Creo yo, la red ciudadana se plantea qué hacemos con lo que tenemos, no con lo que nos gustaría tener en este momento. Muy bien, pues yo creo que es quizás suficiente, ¿verdad? Muchas gracias, ya, Carmelo. Otro Cortamos otro. y volvemos a conectar con el siguiente.